¡Ay! Oiga compadre si usted va a beber Ay no más dígame cuánto le presto Oiga compadre si usted va a beber Ay no más dígame cuánto le en el bolsillo traigo quinientos de diez Con esa plata yo creo que aquí amanezco En el bolsillo traigo quinientos de diez Con esa plata yo creo que aquí amanezco Y todavía no he sacado los de cincuenta Y al lo noto desconfiado Ay no más dígame Cuanto da la cuenta Porque yo a usted No le estoy pidiendo un piado. Ay no más dígame cuánto da la cuenta Porque yo a usted No le estoy pidiendo no un no piado. Vamos a beber ya a mujer Vamos a beber ya parrandear randear, vamos a beber Ya mujer ya, que esta vida se acaba Y no vuelve más Esta vida se acaba Y no vuelve más Y ahí le mando a Lemmy García y Lemmy Beltrán Progresando, progresando Luisa Machuca, José Cortés y David Jefe Adán Hernández, salúdeme a Yolanda y Zabaleta. Yo aquí amanezco hasta que salga el sol, porque la plata se hizo para disfrutarla. El de siempre, Ambeiro Palmada, mi hermanazo. Yo aquí amanezco hasta que salga el sol. Porque la plata se hizo para disfrutarla Oiga compadre, repite esta canción Que esto está bueno y creo que no me vaya Oiga compadre, repite esa canción Que esto está bueno y creo que no me vaya Ay, Vamos a beber y a barrandear Vamos a beber